Muy buenos días a todo el público presente. Saludar al director de carrera, licenciado Judy Sanguino Suárez, al señor viceministro del Tesoro del Estado, magíster Carlos Slim, docente de la carrera de Ingeniería Financiera. Saludar a todos los docentes de la carrera de Ingeniería Financiera que nos siguen por la conferencia, por la plataforma Zoom. Saludar de igual manera a todas las personas que nos están siguiendo a través de las páginas oficiales de Ingeniería Financiera y a través de la página del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Un gusto saludarlos. El día de hoy tenemos la conferencia que llega por título de Estado de la situación de la economía boliviana después del COVID-19 y las medidas adoptadas. Nuestro disertante será Magíster Carlos Schlin Ruiz. Él es docente de la carrera de Ingeniería Financiera y hoy en día funge el cargo de Viceministro del Tesoro del Estado Plurinacional de Bolivia. Muy buenos días, estimado licenciado Carlos Esling. Buenos días. Buenos días. Bien, estimado público, como se mencionó, eh, las preguntas se realizarán al final de la exposición del licenciado Carlos slim de igual manera las personas que nos siguen a través de la página de Facebook, en los comentarios por favor colocar sus preguntas para al final transmitírselas al licenciado Muchísimas gracias, licenciado Carlos slim tiene la... Querido profesor eh, un segundito antes de dar... Eh, inicio a este tremendo este, seminario que hoy vamos a enfrentar. Quiero dar la bienvenida a, a, a su persona, el eh, señor viceministro, Carlos Belín, a los colegas docentes, el profesor Israel Paniagua, Juan Carlos Chávez, el profesor Juan López, la licenciada Silvia Olloa y todos los eh, ingenieros financieros que están presentes y nos están viendo por la eh, plataforma de Facebook, eh, por el Zoom, eh, a todos los estudiantes y público en general. Hoy Bolivia está enfrentando y a nivel internacional se está enfrentando una pandemia que ha puesto en riesgo la salud de muchos de los bolivianos y hemos tenido que eh, tener pérdidas eh, humanas en este caso. Eh, el viceministro hoy nos va a hablar cómo va a estar la economía, cuál es la situación, cuál es la salud que tiene nuestra economía y qué medidas son las que se han estado tomando desde el gobierno con la idea de que los tres agentes principales de la economía, que viene a ser el Estado, la empresa y la familia, eh, también puedan este, garantizar una, una cierta eh, subsistencia y además un cierto nivel de bienestar. Entonces, darle la bienvenida a todos ustedes. Esto, esta actividad está enmarcada o forma parte de las actividades académicas en el 18 aniversario de la carrera de ingeniería financiera, eh, siempre preocupados con, con, con la situación que se está viviendo a nivel de Bolivia, a nivel del departamento de Santa Cruz. Hemos querido invitar hoy al, al viceministro para que nos pueda hablar sobre esta situación. Bienvenido al este, disertante y a los colegas docentes. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias al director de carrera, Ruiz Sanguino, por esta invitación. Me siento por compartir con ustedes y con mis colegas, tanto de la carrera de ingeniería financiera como de las demás carreras, eh, alguna información que realmente es un poco eh, preocupante ¿no? de lo que ha venido, ha estado ocurriendo en nuestro país. Y algunas de las medidas que se han venido adoptando desde el gobierno nacional. Eh, estamos circunstancialmente ahora en, la, en, en el viceministerio de Tesoro y Crédito Público y estamos viviendo el día a día todos los problemas que realmente están, eh, si ustedes quieren, complicando la situación económica cada vez más agravante, pero que de cierta manera se ha tratado de eh, salir. Entre ellos, por ejemplo, la situación en las universidades públicas, muy complicada, porque al tener un parate de magnitud, dos crisis venimos teniendo, dos parates: el primero, recuerden ustedes, entre octubre y noviembre, y el segundo, eh, por el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo les voy a compartir una presentación que hemos que, que para que podamos eh, un poco entender todo lo que ha venido ocurriendo desde octubre del año 2019. Eh, ¿Me pueden confirmar si, si se ve la presentación, por favor? Sí, sí, se, se ve. Se ve. Solo con Poquingo, parece que tu micrófono o algo está, está interfiriendo. ¿Algo ahí. Ya. voy a quitar un poco el volumen porque de repente distorsiona. Ahí está mejor. Está perfecto sí. ahí, excelente. Bien, muchas gracias. Eh, sin antes, eh, también agradecer tanto a los docentes, colegas, amigos, estudiantes que en muchas oportunidades también se han comunicado conmigo para algunas sugerencias. Les agradezco a todos. Eh, es complicado un poco estar en el estado y tratar de... Eh, solucionar la gran cantidad de problemas, pero siempre eh, con esa sencillez que, que, que tratamos de, en el trabajo de realizar, eh, tratamos de escuchar a todos. Entonces, la presentación eh, que, que quiero compartirles ahora eh, se basa principalmente en qué es lo que ha venido ocurriendo con la economía y ¿Qué medidas se adoptaron luego del COVID y en el transcurso del gobierno? No sin antes quiero contextualizarlo. ¿no? Es muy importante que ustedes sepan de que Bolivia ya atravesaba una crisis económica desde el año 2014. Eh, saben perfectamente o me han debido escuchar tanto a mí como al ministro de Economía, José Luis Parada, que veníamos advirtiendo ya de las cifras negativas y de que el gobierno no estaba manejando de una manera eficiente los recursos que dispusimos y que este país gozó de esa bonanza económica que nunca antes se la tuvo. ¿no? Eh, entonces, es por eso el impacto en el crecimiento de la economía. Fíjense ustedes que a partir del año 2013, 2014, el crecimiento se empieza a disminuir. Efectos de los precios internacionales, evidentemente de las materias primas, que en el último trimestre del 2014 empezaron a caer. Impactaron de manera directa en el crecimiento. 2018. Entre 2016 y 2018 el crecimiento promedio fue 4.2%. Y recuerden ustedes que en octubre del año 2019, luego de un fraude que hubo por la elección que tuvimos, eh, tuvimos un párate de la economía aproximadamente de 21 días. Es decir, eh, se dejaron de eh, activar las actividades económicas, se paró toda la economía, las ciudades capitales principalmente, y es por eso que el crecimiento del año 2019 alcanzado solamente fue del 2.22%, con un PIB nominal aproximado de los 41.200 millones de dólares. ¿no? Entonces, eh, ahí tuvimos un primer efecto, ¿no? pero hay, hay algo que quiero que sepan ustedes y dejarles muy claro, de que esto ya era una crisis que se tenía en el país. Porque cuando llegamos en el 13 de noviembre del año 2019, la, la presidenta Yanine áñez obviamente, y el equipo económico eh, empezamos a revisar las cifras, empezamos a revisar qué era lo que teníamos como estado, qué nos habían dejado y qué nos podría esperarnos. Y es por eso de que eh, pudimos observar de que en noviembre del año 2019 el Tesoro General de la Nación tenía un sobregiro de 18.500 millones de bolivianos en su cuenta única del Tesoro en bolivianos. ¿Qué significa un sobregiro? El sobregiro significa de que el gobierno nacional el anterior gobierno se gastó la plata de 156 entidades que forman parte de la cuenta única del tesoro son entidades de los ministerios entidades descentralizadas y en las empresas públicas principalmente las cuentas de YPFB fueron todas sobregiradas, se gastó la plata de entidades que no le correspondían al gobierno central no al tesoro principalmente entonces, ese fue el primer hueco financiero que nosotros logramos encontrar. Imagínense ustedes tratar de controlar la estabilidad económica con todas las cuentas sobregiradas, ¿no? Es decir, de que le debían plata a 156 entidades públicas, ¿no? Y se le estaba restringiendo el uso de su plata porque lamentablemente el gobierno nacional ya se lo había gastado. Ese es un primer elemento que debe constar y debemos todos conocerlo. Lo hemos publicado en medias de prensa, tanto escritos como visuales, radio, televisión, etcétera, y hemos tratado un poco de que eh, es, se conozcan estas esta cifras. Un segundo elemento que es muy importante, que también se sepa, es que aparte de este sobregiro, el gobierno nacional como gobierno dejó una deuda, el anterior gobierno, de 3 mil millones de dólares, que se le debe a empresas nacionales, internacionales, privados, consultorías, salarios, de todo tipo. 3 mil millones de dólares. Es decir, de que se comprometió el contrato firmado, entre ellos, por ejemplo, las de carreteras, entre ellos temas de combustible. Eh, el gobierno nacional, como no es a las cuentas de YPFB, en ese momento, en noviembre, no había pagado ni siquiera los combustibles que se importaron desde el mes de febrero. Teníamos una deuda acumulada. El mantenimiento y rehabilitación de las carreteras, por ejemplo, no se pagaban desde el mes de abril. Y así le podría contar un sinnúmero de cosas que fue las que se heredaron del anterior gobierno. ¿no? Dos elementos muy importantes, un sobregiro de 18.500 millones de bolivianos y una deuda con todo el aparato de economía, si ustedes quieren, todo el sector privado de alrededor de 3.000 millones de dólares. A esto hay que sumar también de que hay eh, un sobregiro, había un sobregiro de la cuenta única del tesoro en dólares, de aproximadamente 300 millones de dólares a, adicionales. Es decir, esas cuentas se utilizan, la de dólares, para hacer todos los pagos principalmente de los productos que venimos importando, de, de lo que se viene realizando en el gobierno a nivel internacional. Un ejemplo es el caso de la importación de los combustibles. Con esa cuenta se paga esa importación de los combustibles que también estaban sobregiradas. Bueno, entonces, ¿qué hicimos nosotros en el año 2019? Lo primero que nada, lo primero que hicimos fue eh, eh, tratar de equilibrar ese déficit que se tenía muy fuerte, que se, era producto principalmente de los gastos superfluos, exacerbados que tenía el gobierno nacional y que tratamos de controlarlo. Aquí, por ejemplo, en esta lámina pueden ver cómo se el crecimiento del cuarto trimestre con el primer trimestre de 2020, ya tiene un crecimiento positivo acumulado, pero sin embargo es mucho menor con relación a lo que se esperaba y a lo que se proyectaba. Esto fue porque tuvimos que hacer un gasto, un, un párate, si ustedes quieren, un freno de mano a todo lo que venía a ser los gastos del gobierno. Entre ellos, por ejemplo, el tema de las importaciones de combustible. Como se debía tanto, empezamos a ver cuántos eran los stocks. Y evidentemente teníamos todos los stocks en todos los lugares donde guardamos los combustibles, líquidos importados que estaban llenos, todos. Entonces, a partir de noviembre, diciembre dejamos de pedir importar algunos combustibles. Y para que ustedes se den cuenta más o menos cuánto fue el ahorro de noviembre 2019 a abril 2020, se ahorraron alrededor de 500 millones de dólares. O sea, no es un ahorro que se quedó en una cacha esa plata, sino de que eh, se dejaron de gastar esos recursos con ese ahorro, ese deja, dejar de gastar, por gastar obviamente porque no necesitábamos eh, pudimos equilibrar la cuenta única del tesoro en dólares, es decir ya ese sobregiro que tenía además de 300 millones de dólares lo llegamos a compensar por ese control de los gastos superfluos que se tenían y algo que nosotros realmente nos, nos preocupó fue de que se estén importando combustible cuando teníamos los stocks totalmente copado y evidentemente aquí lo que hubo fue de que se pedían los stocks, se pedían importaciones de combustible con empresas obviamente que el anterior gobierno tenía transada y los combustibles no llegaban a nuestro país, o sea, estábamos pagando algo que no llegaba solamente por el hecho de tener las cisternas acá y obviamente dedicarse al envío que, que ustedes saben y conocen, que se dieron en medios de prensa, de que se enviaba obviamente eh, eh, cosas ilegales, ¿no? Que salían desde el Chapare, y era por eso la desesperación, obviamente, porque era el canal que se utilizaba el anterior, eh, los anteriores presidentes de IEP, eh, no estamos hablando cuando estaba el gobierno del expresidente Evo Morales, ¿no? Entonces, eso eran los canales. Y todo esto, obviamente, lo empezamos a cortar, a controlar. Se equilibró la cuenta única del tesoro en dólares, pero la cuenta única del tesoro en bolivianos, evidentemente necesita de una cirugía quirúrgica mucho más profunda, estimo yo que entre cuatro o cinco años, controlar todo este gasto superfluo que se tenía en anteriores años para poder, obviamente, devolver ese dinero a la cuenta de cada una de las entidades públicas. Entonces, eh, con ese control, obviamente, algunas variables funcionaron de manera eh, automática, ¿no? como es el caso, por ejemplo, de la inflación. La inflación acumulada... Hoy en día está al 0.42% aproximadamente. Es una inflación que viene controlada ya de muchos años, eh, porque también los países eh, amigos, nuestros eh, países vecinos, también tienen inflaciones controladas. Lo único eh, sobresalto que hemos tenido en, en, en principalmente en Sudamérica ha sido eh, Argentina, por el cambio de gobierno, obviamente el descontrol de lo que es su política monetaria, y evidentemente sacamos un poco del análisis, que es el caso de Venezuela, ¿no? Que tiene ya muchos problemas de hace muchos años atrás, ¿no? eh, La, la variable crecimiento también, eh, como les mostré, tiene esa, tenía esa tendencia hasta el primer trimestre de alcanzar los 2, 2,5%. Eso se proyectó en el primer escenario que trabajamos con el Banco Central de Bolivia a través del programa fiscal financiero y también el eh, Ministerio de Planificación, y por eso es de que se tenía proyectado para este año de que tengamos un crecimiento entre el 2 y 2.5%. ¿no? Otro de los aspectos también es que las actividades económicas tenían un comportamiento positivo, menor a los anteriores años, pero era un comportamiento positivo. Lo único negativo en ese momento era lo de los combustibles porque empezó a caer el barril del petróleo. El presupuesto, por ejemplo, para el año 2020 fue calculado con un precio de 51 dólares, pero a partir de eh, marzo el precio empezó a caer, y además de que se cumplió eh, el, la última adenda que se firmó con Brasil, que fue de que nos demanden alrededor diariamente de 20 millones de metros cúbicos. En nuestra época de bonanza, Brasil nos demandaba normalmente 30 millones de metros cúbicos, pero tuvimos una adenda que el, el, la gestión de la presidenta actual fue que se tenga, por el lapso de estos tres meses, enero, febrero y marzo, una demanda de Brasil de 20 millones de metros cúbicos, sin embargo ya a partir de abril tenemos obviamente problemas denominaciones con Brasil principalmente que nos están demandando solamente 10 millones de metros cúbicos por eso ven el impacto fuerte que tenemos de lo que viene a ser el área, el, el sector de petróleo crudo y gas natural y los minerales que en esa época todavía no habían despegado sus precios como los tenemos en la actualidad ¿no? <coughs> Eh, en este cuadro lo que yo quiero mostrarles es cómo nosotros empezamos a hacer ese freno de mano con relación al gasto que se tenía en el gobierno nacional. Eh, hasta el 2019, el déficit promedio que tuvimos, el déficit que tuvo el Estado, eh, fue alrededor de 7 y 8 por ciento. En 2018 se cerró el déficit fiscal con 8.1 por ciento. En 2019, entre enero a octubre, fíjense que el déficit ya alcanzaba... Ahí tenemos la barra de menos 5.2%. Si seguíamos con la tendencia de gasto que venía realizando el gobierno anterior, se hubiera alcanzado el 9.5%. Empezamos y pusimos el freno de mano y recortamos todo ese gasto superfluo que tenía, principalmente de obras inexistentes, de obras que no tenían un impacto económico, social. Y estos gastos que les comento, por ejemplo, el caso de YPFB, que se ahorraron en cinco meses alrededor de 500 millones de dólares. Hay algunas obras que están sobredimensionadas, que no se han eh, proyectado ni siquiera de dónde se iban a sacar los recursos, pero irresponsablemente el gobierno se comprometió, se tenían los contratos y hemos visto obviamente de buscar salidas legales para que no se tenga que eh, incurrirnos en problemas legales. Y el 2019, entre noviembre y diciembre, lo que... Eh, Perdón, se disparó esto. En noviembre y diciembre lo que hicimos fue controlar el gasto. No sé qué pasó con la presentación, perdón. Voy a regresar por favor a la lámina. Se disparó la máquina, perdón. Bien, lo que estamos en la lámina justamente donde vemos el párate de lo que era el déficit fiscal eh, en el, en, a marzo por ejemplo del 2020 ya tenemos un déficit de 0.3% evidentemente esto se ha venido incrementando fuertemente porque tenemos gastos bastante fuertes de las medidas que se han venido gestando en lo que viene a ser el tema del COVID y que más adelante se las voy a ir explicando en tema de los ingresos fiscales, ¿no? Hemos tenido problemas con los ingresos de, por impuestos, principalmente en el año 2019, una reducción de mil millones de bolivianos aproximadamente con relación al 2018, pero esto se dio a que, uno, el párate obviamente que hubo con lo que venía a ser el entre octubre y noviembre, y que pudimos compensar, iba a ser mucho mayor a tres mil millones esta, esta caída de los ingresos tributarios, pero pudimos compensar porque con el sector minero se llegó a hacer una negociación en la que nos adelanten algunos impuestos, principalmente a las utilidades, para que podamos cerrar el año, porque con las cifras que teníamos y con los recursos diezmados, lamentablemente no se podía cerrar el año, no había que pagar aguinaldo, los sueldos de diciembre habían un montón de deudas que se habían dejado y empezamos un poco a buscar los recursos para poder cerrar y llegar a mantener la estabilidad económica en que en cierto sentido se dio. Y cerramos el déficit fiscal a un 7%, 7.2%. Es decir, retrocedimos el gasto de cuatro años que se tenía en, anteri en el anterior gobierno. ¿no? En marzo, nuestra reducción de los ingresos a, a marzo del 2020 son aproximadamente... 2.300 millones de bolivianos y si acumulamos ya hasta junio estamos hablando de más de 9.000 millones de bolivianos es decir que hemos percibido 9.000 millones de bolivianos menos con relación a junio de la gestión 2019. ¿Esto por qué? Porque hemos tenido obviamente un parate del pago de los impuestos a partir del 20 de marzo, ¿no? Un diferimiento de pago de impuestos no se han podido recaudar, las ciudades obviamente han dejado de funcionar, todo el mundo ha parado, ha estado en sus casas principalmente para cuidarse obviamente y preservar la salud, ¿no? Por eso es de esta caída de los ingresos tributarios. De la misma manera también los ingresos por hidrocarburos, ¿no? Como ya les comenté, hemos tenido una caída en las nominaciones que se hicieron desde Brasil, además del precio internacional que en cierto momento llegó a estar a niveles eh, negativos inclusive, pero que Nuevamente está repuntando, hoy en día está en los 40 dólares. Esto es una buena noticia porque de cierta manera compensamos lo que son las importaciones de los combustibles cuando están a un precio más bajo. También el Estado deja de gastos en importaciones. ¿no? Respecto obviamente a lo que viene a ser la inversión pública, también tuvo una fuerte caída, un 66% de lo que es la inversión con relación al año 2019. ¿Por qué? Porque hemos empezado a controlarnos todos estos gastos y porque, eh, como se han parado todas las obras, principalmente en el tema de infraestructura, no se han realizado los gastos correspondientes y no se disponen los recursos, ¿no? Para poder seguir erogando estos gastos. La deuda externa se ha incrementado aproximadamente en 550 millones de dólares. Esto principalmente ha sido por dos créditos que hemos contratado, ¿no? El primero ha sido el Fondo Monetario Internacional que en abril de este año nos aprobó en su directorio un crédito para adoptar medidas paliativas contra el COVID, que son de alrededor de 329 millones de dólares. Y el Banco Mundial también nos dio ya una aprobación de ese crédito, de, de un crédito que nos dio por 250 millones de dólares. Por eso es el incremento de la deuda externa que tenemos a abril 2020. Pero aún no hemos podido utilizar esos recursos porque se requiere de una ley que la apruebe la asamblea legislativa plurinacional para poder utilizar estos créditos, estos recursos que ya nos depositó en cuenta el fondo monetario internacional, principalmente, no. El banco mundial todavía no ha hecho los desembolsos respectivos, pero ya se tiene en asamblea la normativa para que sea aprobada por esa instancia correspondiente, no. Con relación a un segundo problema que vimos nosotros eh, cuando entramos en noviembre del 2000 19 fue lo relacionado con la balanza comercial. no teníamos una balanza comercial deficitaria durante cinco años consecutivos que a partir del año 2010 al 2020 se empezó también a controlar, principalmente en el tema de importaciones de productos que realmente no era necesario y que eh, se empezaron a controlar a través de la aduana, no y algunas entidades que trabajan junto con la aduana, como es la ASPB y uh, depósitos aduaneros. Entonces, revertimos esa situación entre enero y marzo. Tuvimos una balanza comercial positiva. Pequeña, pero fue positiva. Es muy importante tener una balanza comercial positiva porque es la manera de que podamos acumular reservas internacionales y, eh, de cierta manera, las reservas son la estabilidad de lo que es la política monetaria y el tipo de cambio, ¿no? Entonces, a partir de abril, obviamente, por el párate de la economía y porque dejamos de muchos productos por el tema del COVID, la pandemia y la restricción, ¿no? A que nos movamos en nuestras casas Tenemos una balanza comercial deficitaria nuevamente en 46 millones, pero que en los próximos meses se va a ir revirtiendo porque ya todas las economías han empezado a aperturarse y nosotros no podemos quedar al margen, ¿no? Una noticia, si ustedes quieren, de las pocas que podemos tener positiva en nuestra economía o importante, ¿no? el tema de las reservas internacionales. Cuando en octubre, noviembre, para la economía, esa desconfianza con el, el fraude electoral que hubo, evidentemente muchas personas fueron a los bancos a sacar sus recursos y empezaron a consumir reservas porque los cambiaban a dólares. Pasó esa época dura de octubre, noviembre y a partir de enero del 2020, Hemos logrado de que las reservas internacionales eh, por lo menos se hayan mantenido en los, noveles, en los niveles perdón, de finalizar el año al, alrededor de 6.500 millones de dólares. A abril tenemos 6.532. Esta es una noticia importante porque de acuerdo a los indicadores que, que eh, evalúan el nivel de reserva cubrimos más de siete meses de importación. Y tenemos un nivel de 16.7% de nuestro PIB, cuando en algunos organismos internacionales exigen un 10%, el Fondo Monetario 15%, entonces estamos con un nivel aceptable. Es por eso de que hemos podido mantener, si ustedes quieren, un tipo de cambio estable, no es el momento de realizar ninguna evaluación, hay que preservar la estabilidad financiera, principalmente en nuestro país, que es lo que nos ha permitido, si ustedes quieren, de cierta manera, salir adelante, ¿no? Eh, otra buena noticia respecto a la reserva viene a ser el nivel de liquidez de los bancos. En octubre, noviembre, cuando tuvimos todos estos problemas de separate, fíjense ustedes eh, en esta lámina al lado izquierdo de sus pantallas, cómo la liquidez comienza a caer. De 8.300 millones de bolivianos que tenían los bancos, llegó a un nivel de 3.700 millones de bolivianos. Eso fue porque la gente tuvo mucho miedo de lo que había ocurrido y empezó a recurrir a los bancos a sacar todo su dinero. A partir de ahí, sí. empezó a darse esa estabilidad, esa confianza en el sistema financiero. Volvemos a recuperar eh, los recursos que habían sido retirados, alcanzando niveles, por ejemplo, ya en mayo, de los 12.800 millones de bolivianos. Esto fue muy importante para nosotros porque este nivel, si lo comparamos con otros años, se asemeja aproximadamente al año 2013. El año 2013 fue cuando el mejor momento que tuvimos en nuestra economía, el mayor crecimiento, pagamos el doble lo recuerden que se pagó el doble aguinaldo en esa época, y obviamente esto hizo que la de liquidez del sistema financiero vuelva a preservar su estabilidad. Entonces, esta es una buena noticia para nosotros, porque de cierta manera, quien inyecta la liquidez del de sistema financiero son los recursos y los gastos que hace el Tesoro General de la Nación en un 70%. El sector privado aporta con un 30% y para que podamos llegar a este nivel, si ustedes quieren, empezamos a aplicar medidas de política monetaria no convencionales. Un trabajo eh, espléndido que se hizo con el Banco Central de Bolivia. Tenemos dos docentes de la Universidad, Gabriela René Moreno, que son nuestros directores eh, del Banco Central, que han trabajado arduamente en este trabajo el doctor Alejandro Banega y también el doctor Walter Morales, que nos enfocamos principalmente en dotar de liquidez a la banca, pero evidentemente esto fue un esfuerzo que tuvimos que hacer desde el Tesoro, porque el Tesoro dejó de colocar bonos, títulos, valores, para no consumir esa liquidez y dotarla a la banca. Además de que el Banco Central de Bolivia compró todos esos títulos y valores que tenía el sector privado, y los puso en DPF, principalmente lo de las AFP. ¿no? Le compraron todos los títulos valores y pusieron todo eso que compraron de dinero en DPF en el sistema financiero. Eso hicieron las AFP. Eso hizo de que mantengamos o mejoremos los niveles de liquidez. Ahora, quien inyecta la liquidez en un 70%, como les menciono, es el sector público. Son los sueldos, salarios que erogamos cada mes, que aproximadamente son 3.500 millones de bolívares en todo el nivel Central del Estado, ¿no? Entonces, esto es muy importante conocerlo para que veamos ese comportamiento que son de las pocas buenas noticias de las que podemos tener, ¿no? eh, Otro de los aspectos que se, eh, se corrigieron, si ustedes quieren, fue el tema de los depósitos. En cierto momento hubo un estancamiento de acumulación de depósitos y en otro momento los créditos empezaron a superar a los depósitos. Eso fue también algo que nos empezó a preocupar y fue por eso que se aplicaron estas medidas de políticas monetarias no convencionales, para dotar a la banca de recursos, pueda seguir prestando, mejorar nuestros niveles de depósito, y es por eso que repuntamos nuevamente en mayo a los 190 mil millones de bolivianos en depósito Y los créditos también ya eh, están por debajo, con relación a los depósitos, ¿no? Bordeando los 186 mil millones. Entonces, de cierta manera, se le dio esa estabilidad al sistema financiero, sacrificando al tesoro, insisto nuevamente, porque durante cuatro meses, yo como viceministro del Tesoro no pude recurrir al Banco Central, colocar los bonos del Tesoro para captar recursos. Captar recursos que, como les mostré al comienzo de la presentación, se redujeron lo que fueron los impuestos de nacionales, de, de, los ingresos por los hidrocarburos y encima de que estaba la economía parada y teníamos que eh, erogar gastos para el pago de bonos y algunos otros compromisos que se asumieron para paliar el el tema del COVID fue un momento muy estres, estresante de liquidez principalmente en todo el sistema financiero, pero que a partir de hace un par de semanas hemos vuelto a la subasta y a, a recurrir a poner bonos de tesoro para que podamos obviamente acceder a recursos. ¿no? Una de las cosas importantes que se logró con estas medidas de política monetaria no convencionales fue que nuestra tasa eh, inter en temas financieros la logramos bajar, ¿no? Porque al mostrar una señal de no colocar bonos, no tenía ni el Banco Central ni el Tesoro, entonces las tasas entre bancos empezaron a disminuir porque ya no había ese estrés de liquidez. Como antes el dinero costaba conseguirlo, tenía que ser mucho más caro, empezamos a reducir las tasas activas, pasivas y las interbancarias. Eso fue lo más importante que logramos dentro de lo que viene a ser la política monetaria trabajada con el Banco Central de Bolivia. Ahora... Eh, el, el Tesoro General del Estado y el Gobierno Nacional a partir del 20 de marzo tuvo que realizar algunas medidas de tipo económico. Entre ellas se crearon tres bonos, ¿no? El bono familia, el bono canasta familiar y el bono universal. Aproximadamente el universo de beneficiarios de estos tres bonos son 8.5 millones de personas que han percibido o que van a percibir estos bonos. Además, los otros bonos que ya se venían pagando, ¿no? Como es el de la renta de dignidad y eh, el bono Juan Azurduy que va para las madres, entonces eh, hay un universo aproximadamente de 10 millones de personas que se benefician con todos estos bonos, y que erogamos nosotros como Estado un gasto aproximadamente de 5.500 millones de bolivianos, entonces tuvimos que recurrir a todo eso de lo que no se iba gastando, a todo eso de lo que estábamos compensando, y a un crédito de liquidez del Banco Central de Bolivia, ¿no? El Banco Central nos inyectó 7 mil millones de bolivianos, un crédito de liquidez directamente para el gobierno nacional, para el Tesoro, para poder eh, pagar estos bonos. Evidentemente en el proceso de la creación de los bonos recurrimos ¿no? a los organismos internacionales, le dimos nuestras estrategias, principalmente que era transparente, porque todos estos bonos se los paga a través de la banca de manera directa a beneficiarios. En un primer momento se pensó, por ejemplo, que el primer bono, el canasta familiar, que son alrededor de 400 bolivianos, se los asigne con productos para la canasta familiar. Pero eh, se decidió desde la presidencia que mejor se lo haga en efectivo, porque así evitamos obviamente que las compras, que la distribución, que la pérdida, que la corrupción, en fin, en todos los niveles. Y el Banco Mundial, por ejemplo, en eso nos apoyó muchísimo y decidió ese bono, que se ha ganado por el Banco Mundial. Obviamente, todavía no nos han hecho las transferencias porque se requieren de las normativas y las leyes respectivas donde aceptamos esos créditos que nos van a permitir reembolsar ese gasto que hemos hecho. También el Fondo Monetario Internacional, eh, con esos 320 millones de dólares, 329 millones de dólares, nos va a permitir compensar un poco de los gastos en bonos y principalmente en pago de los servicios básicos, ¿no? Lo que... Eh, se planteó en un primer momento fue de pagar la factura 120 bolivianos en el tema de electrificación en el tema de agua también existen algunas escalas que los gastos que se roban entre los dos servicios en, por tres meses son alrededor de 140 millones de dólares esos son gastos que van a ser compensados por el Fondo Monetario Internacional cuando se tenga obviamente la ley de asamblea legislativa plurinacional aprobada entonces, otra de las medidas que se aplicaron desde el gobierno, aparte de la creación de los tres bonos, el pago de los servicios básicos fue el diferimiento de pago de los créditos, ¿no? Algo que se conversaba extracámara anteriormente por algunos amigos y colegas docentes, eh, en primera instancia, eh, el gobierno nacional, la ley que saca obviamente en consenso con el Ejecutivo, era de que iba a ser por tres meses lamentablemente eh, en la bancada del movimiento al socialismo decidieron poner hasta seis meses, pero eso no significaba de que iba a empezar cuando termine la declaratoria de que ya no hay emergencia, ni tampoco cuando eh, termine, si ustedes quieren, o aperturemos la, las actividades económicas. Partía a partir del, del mes de marzo. Ese era el convenio que se había hablado y firmado y era durante tres meses. Ellos pusieron hasta seis meses, pero no implicaba una obligatoriedad que iba a ser seis meses que sí o sí se los iba a dejar de pagar. Esto también pensando un poco en el tema de la banca, porque para que nos tocamos un poquito de la situación de tema banca, por cada mes que se difieren los créditos en su totalidad, hablamos de 500 millones de dólares que todos los bancos dejan de percibir en el sistema financiero. ¿no? Entonces, de cierta manera... Eh, paliarse seis meses durante por 500 millones cada mes, hablamos de 3 mil millones de dólares que podría en cierto momento desequilibrar un poco la estabilidad del sistema financiero. Se aperturó un poco ya para los créditos mayores, porque los créditos menores más o menos consolidan alrededor del 90 y pico por ciento. Entonces se pensó ya trabajar solamente con los créditos mayores y ver también el tema de los asalariados. no Muchas de las personas me incluyo, por ejemplo, en el tema del sector público. No hemos dejado de percibir nuestros salarios. ¿no? Entonces eh, eh, se, se lo amplió en ese aspecto también para que la banca pueda trabajar con los asalariados, las personas que perciben eh, algún ingreso. no Es por eso de que ha habido de cierta manera una reactivación de los pagos de los créditos a, eh, a partir del mes de junio, no que se los ha estado exigiendo, que los han estado exigiendo y han habido algunas, Negociaciones también nosotros le hemos dejado la puerta abierta para que los bancos cada uno negocie con sus prestatarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, tratar de dar esa estabilidad a lo que viene a ser al sistema financiero y hemos inyectado, como ya les comenté, recursos a través de medidas no convencionales que le ha permitido a la banca también mejorar sus niveles de depósitos, poder disponer de una cartera, entre algunas de las otras cosas. Dos medidas más que aplicamos, eh, principalmente en temas económicos, ¿no? el programa de alivio a los salarios y el programa de la creación de empleo. El alivio a los salarios son un fondo que se ha creado de 1.500 millones de bolivianos para principalmente las pequeñas y medianas empresas, donde van las empresas, acceden a la banca y les prestan para el pago de los salarios principalmente de estos meses donde hubo el parate más importante que fue abri, eh, abril y mayo. ¿no? Eh, más o menos ya la banca ha prestado alrededor de 800 millones de bolivianos no se los hemos podido reembolsar todavía porque estamos cerrando que los recursos de los créditos que nos va a ofrecer la CAF y el Banco Interamericano de Desarrollo podamos utilizar para poder compensar estos montos y además de que se necesita de normativas específicas eh, para que se puedan hacer estos desembolsos. Yo como viceministro del Tesoro no puedo decirle al Banco Central, devuelvan la plata sin tener una normativa específica, es por eso de que ha habido un retraso y la banca obviamente está presionando al Banco Central y el Banco Central a nosotros, esperando que haya el reembolso, pero estamos trabajando justamente en el tema de la normativa, que desde mi punto de vista, y este es un punto de vista personal, la banca es la que va a ganar, ¿no?, por prestar, hacer estos préstamos, eh, va a ganar los, los intereses, van a recuperar sus recursos y han sido 14 años donde la banca ha tenido cifras positivas, al margen del monto que haya sido, solamente hablamos de 200 millones de dólares aproximadamente, que la banca los podía disponer. Creo que en este momento el trabajo se lo debe realizar en conjunto, no solamente cargar al tesoro, o al gobierno nacional, todas las responsabilidades. Si no nos ponemos de acuerdo entre todos, tanto la banca, el sector privado, las empresas, los agentes económicos, el gobierno, los gobiernos subnacionales, universidades, esto es como una bomba de tiempo de que puede explotar en cualquier momento, porque el Tesoro no está recaudando recursos, quieren seguir difiriendo el pago de los impuestos, y esto obviamente corta el circuito del movimiento económico. Si el Tesoro no percibe recursos, difícilmente va a poder honrar las deudas que se tienen en infraestructura, en salud, en educación, tampoco se va a poder apoyar al sector eh, eh, educación, en educación superior. Hemos tenido, por ejemplo, intensas reuniones con las 11 universidades públicas del, de, de, estamos hablando de nuestro país, donde hemos llegado a un entendimiento durante eh, estos meses, por lo menos eh, tenemos cubierto hasta el mes de julio, se garantiza el pago de los salarios de las 11 universidades públicas, le hemos adelantado la subvención. Ustedes saben que los recursos del Tesoro no los tienen en una caja, y los empieza a destinar el primero de enero, eso a medida que se va recaudando, se va distribuyendo eh, a las universidades a los municipios a las gobernaciones con el fondo de compensación pero lamentablemente las recaudaciones han caído y no se podría agarrar de todo el presupuesto del año 2020 pagarlo en, en solamente seis meses, ¿no? entonces eso es lo que se ha tratado de llegar a un entendimiento si sí se les está dando más de lo que correspondería en los primeros siete meses en la, a las universidades públicas para garantizar principalmente esa estabilidad. Ahora, en la medida de que obtengamos nuestros créditos principalmente con los organismos internacionales y la economía se empiece a reactivar, además estamos colocando bonos soberanos en los mercados internacionales la próxima semana son alrededor de 1.500 millones de dólares, más 1.700 millones de dólares de créditos con los organismos internacionales, con eso queremos preservar la estabilidad por lo menos hasta que el próximo gobierno venga y pueda hacer reformas estructurales. Este gobierno no tiene esa misión, no tiene la facultad de hacer reformas estructurales, por eso es que ustedes han visto que no se ha modificado ninguna sola ley, además que la Asamblea Legislativa Plurinacional no acompaña con las normativas, fíjense, ya tenemos dos créditos que están en sus mesas de la Comisión Económica de Diputados y sin embargo no quieren aprobarlas y eso nos está trancando, obviamente, a seguir adoptando medidas para paliar el tema del COVID. ¿no? Otro de los aspectos que se ha trabajado son con el programa de de empleo. Son dos programas, subprogramas, si ustedes quieren, de alrededor de 2 mil millones de dólares, donde se pretende crear alrededor de 700 mil fuentes de empleo para que se pueda paliar este tema de las crisis ¿no? de desempleo que ya se viene dando desde el año 2019. Actualmente tenemos como 500 mil desempleados y que esto va a ir obviamente aumentando en los próximos meses porque la economía todavía no se ha recuperado a los niveles que se tenía anteriormente. Y de cierta manera hay que crear algunos programas de alivio para que se pueda eh, realizar una creación de empleo. Y las otras medidas, ¿no? principalmente en temas de salud. ¿no? Se ha habilitado seis hospitales de tercer nivel en todo el país para atender obviamente eh, el tema del COVID. Se ha dotado de insumos, se han comprado equipos, más de 200 millones de dólares en equipos para que se pueda distribuir en los departamentos. A Santa Cruz, por ejemplo, se le ha dotado de más de 700 ítems de salud para que podamos, obviamente, contrarrestar un poco el, eh, este gran problema, que es donde más fuerte se lo siente es en el departamento de Santa Cruz y Beni. Y por eso es que los esfuerzos se han extremado en todo departamentos. Con el tema de ítem, principalmente, se han creado laboratorios. Para hacer los análisis de lo que viene a ser el COVID, siempre hay un retraso, no solamente en nuestro país, en el mismo primer país del mundo que considero yo, por ejemplo, Estados Unidos, las pruebas no se realizan de un día para otro, ¿no? A menos que sea la prueba rápida de sangre, pero que tienen algunos eh, grados, obviamente, de inseguridad en los resultados, ¿no? Entonces, nosotros eh, estamos haciendo los esfuerzos de acuerdo a la disponibilidad de recursos. Obviamente se necesita un apoyo, como les digo, tanto de la parte política como de la parte eh, privada, pero a veces no encontramos esas puertas abiertas y la hemos tenido que sufrir con lo que tengamos y con lo que acontece. ¿no? Entonces esas han sido las principales medidas que se han venido adoptando para este año 2020. La proyección de crecimiento es negativa. Ya los organismos internacionales nos han hablado de alrededor de un 6% de, de crecimiento crecimiento negativo, si ustedes quieren, de nuestra economía. Nosotros desde el Ministerio tenemos una proyección de aproximadamente 4.5% de, de, de crecimiento y evidentemente los niveles de desempleo, como ya les mencioné, son alrededor de 500.000 eh, personas que han perdido el empleo y que esto puede seguir agravándose si no hay un trabajo en conjunto <coughs> tanto con el sector privado, las pequeñas y medianas empresas, las entidades públicas y el gobierno nacional, ¿no? No podemos cargar a una sola persona, a una sola eh, arista, si ustedes quieren, de la economía al gobierno nacional o al Ministerio de Economía, cargar absolutamente todo para que vaya solucionando los problemas, ¿no? Creo que es el momento de que todos tenemos que poner de nuestra parte o de lo contrario vamos a tener serios problemas, ¿no? Esa sería la presentación que les quería compartir y, bueno, presto para consulta de aquí en adelante. Muy bien, eh, querido Carlos. Realmente una presentación espectacular, eh, muy, muy detallada, con toda la información necesaria. Eh, precisamente, de alguna manera, eso nos deja un poco más tranquilos eh, con respecto al funcionamiento de la economía. Pero este, en este momento vamos a dar la palabra a nuestros colegas docentes, a los profesionales que están presentes, y luego vamos a pasar a las preguntas que nos han hecho por, también por, la, por el chat, por el, el Facebook, para que podamos ir contestando cada uno de estos cuestionamientos o algunas sugerencias que puedan aparecer. Eh, primero, vamos a dar la palabra, está pidiendo el profesor eh, Teófilo Caballero, por favor, eh, quiere hacer una, una consulta. Eh, habilite, por favor, su, su Habilite su micrófono, por favor, Teo. Teo Filo. Hola. Está habilitado su micrófono de él. No, no escucha, creo. Bueno, mientras lo habilita, el profesor Teófilo, sí, eh, profesor, Felicencia. vamos a dar la palabra al profesor Waldo eh, para que pueda hacer la, la consulta correspondiente. Profesor Waldo, bienvenido. Muchas gracias, Rudy. Eh, felicitar a nuestro colega Carlos Elín por la brillante exposición. Eh, hemos escuchado muy atentamente las medidas que han tomado. Evidentemente, de los resultados nos demuestra de que se ha dado muy buenos pasos para que se puede evitar una caída eh, más grande, una caída mucho más dura para la economía boliviana. Eh, a mí me complace ver de que colegas de la universidad estén aportando a que la economía nacional se desarrolle y pueda salir adelante en este momento como nunca en la historia eh, con una crisis eh, realmente sin precedentes. Lo que quiero es este, hacerle eh, una consulta, un tema que no ha nombrado, pero que es importante. Eh, yo he venido también solicitando de que eh, se devuelva a todas las entidades autónomas del país un 12% que nos descontaron arbitrariamente a título de hacer exploración y que fueron depositados en el Banco Central. Entiendo que eso no se llegó a, a ejecutar y que el Banco Central incluso ha enviado una carta a la... Asamblea Legislativa, de que están esos recursos por eh, encima de los 500 millones. Estos recursos este, eh, están eh, sujetos a que la Asamblea apruebe eh, la modificación de la ley. Eh, estos recursos, eh, la, la pregunta es, estos este, ¿en qué medida van a también paliar eh, el problema de liquidez que tiene el, el, el sistema eh, público? Porque ¿Por qué digo esto? Porque no lo nombró, porque este, eh, está bien los créditos del Fondo Monetario Internacional, crédito de, de, del Banco Mundial, eh, son créditos ahora eh, baratos, eh, porque así es la coyuntura, eh, pero además esta es la coyuntura para endeudarse, porque lo curioso es que vimos en la, en la, en la eh, figura, en la transparencia sobre el endeudamiento, en épocas de auge creció mucho la deuda, y, y creció este, eh, dejando un margen cada vez más corto para poder endeudarnos. Eh, bueno, entonces eh, hubiera sido distinto que el porcentaje en relación al PIB hubiera sido un 10% y no un 28% eh, o 26% como dijo el gobierno anteriormente. Pero ¿en qué medida esto también va a ayudar a solucionar problemas de liquidez este eh, eh, esta reposición del 12% de, del IPH y cómo más o menos van a priorizarlo para efectos de ejecución. Gracias, profesor. Gracias, querido Waldo, por la consulta. Eh, justamente en base a, a, a todas las demandas que se han tenido de los municipios y universidades eh, y adhiriéndonos, obviamente, a, a algunas propuestas que se enviaron a la Asamblea Legislativa Nacional. Nosotros también apoyamos el tema de la devolución de los recursos a todas las entidades, principalmente para municipios y universidades, ¿no? Porque en este momento tenemos esos dos, esas dos entidades, ese grupo de entidades que son las que están sufriendo mayor falta de liquidez y que con esta devolución de 500 millones de dólares aproximadamente que está en las cuentas de, del Banco de Bolivia, de uso legalmente reactivaría por lo menos para paliar tres meses de funcionamiento de, hablamos de casi 360 entidades públicas, ¿no? Entonces, dentro de esa misma, eh, esa misma ley que se ha propuesto la devolución de los recursos del IDH, el 12, ese 12%, también hemos decidido, hemos nosotros planteado, de que puedan utilizar las universidades y las entidades territoriales autónomas aproximadamente un 50% de la totalidad de lo que se le devuelve más lo que tienen en saldo de banco para el pago de los salarios, porque eso le va a dar obviamente sostenibilidad principalmente en este momento que es lo que garantiza, ¿no? El empleo, la sostenibilidad y que no tengamos problemas obviamente de mayor estrés de liquidez en las entidades públicas porque... Las entidades públicas cuando sufren un estrés de liquidez, lo primero que hacen es ir señores del gobierno nacional, ministerio de economía, tienen que traspasarme plata. Lamentablemente, la afectación es para todo el país, no es solamente para las entidades territoriales, autónomas, universidades. El tesoro también está con serios problemas. Ya les comenté que esto viene de hace muchos años atrás. Esto no es de que lo encontramos con una cacha llena de plata la encontramos con un sobregiro de 18.500 millones de bolivianos con deuda de más de 3.000 millones de dólares y obviamente sin poder recaudar los recursos que se recaudaban en épocas de bonanza. Como ya lo dijiste bien cierto, Waldo, lamentablemente este gobierno que encontró una deuda de 2.200 millones de dólares la subió cinco veces a más de 10.000 millones de dólares. Y ahora obviamente el margen que tenemos con relación al PIB es mucho menor. Es cierto que el PIB ha crecido más con relación al año 2005, si ustedes quieren, pero sin embargo creemos de que no era necesario realizar tanto endeudamiento que ahora sí lo necesitamos porque estamos en una época de crisis y el momento de financiar crisis son obviamente con créditos blandos. Por ejemplo, el Fondo Monetario nos ha dado un crédito de, de alrededor de 0.5% sus tasas de interés con tres años de gracia, que no vamos a pagar absolutamente nada. Francia no nos va a cobrar ni un solo peso, nos ha dado 100 millones de euros para que podamos nosotros paliar medidas, obviamente, contra el COVID, sin cobrarnos ni un solo peso de interés. Lamentablemente, como la Asamblea Legislativa Plurinacional la manejan de manera política, ninguna de las normativas no las quieren aprobar. En el tema del IDH la están definiendo porque ese es el objetivo que tuvo siempre el movimiento al socialismo, de que no íbamos a aguantar 45 días, lo dijeron públicamente, manejando esta economía. Estamos desde el 13 de noviembre... Y han visto que hemos podido superar seis meses y con dos crisis. Hablamos de la crisis obviamente de octubre, noviembre, donde se caen los ingresos y la crisis obviamente de los navíos. Entonces se ha podido llegar acá, mantener la estabilidad y ese es el único eh, rol que tenemos nosotros, principalmente en la parte económica, en la parte técnica, preservar esa estabilidad, porque si no la preservamos, el país se puede caer y no lo vamos a poder levantar con ninguna de las medidas que se vienen a adoptar. Por eso es que el trabajo tiene que ser en conjunto y el impacto, justamente la pregunta, gracias Waldo, es de que podríamos preservar durante tres meses con solamente ese 12% de los recursos. Si incluimos el 50% que puedan utilizar con sus saldos en banco, hablamos de que cerramos el año tranquilamente sin necesidad de poner mayor estrés a buscar mayores recursos. Perfecto. Realmente... Eh, como decía, es que de alguna manera estos datos a nivel de, del sistema universitario y a nivel de, la, de los municipios también deja un poco más tranquilo porque ese era, ese era el, el problema que estaban enfrentando estas instituciones, la falta de liquidez y poder garantizar los salarios a, la, a lo que son a la parte docente, administrativa y a todo lo que es el equipo que trabaja. Entonces, de alguna manera eso, eso este, es una información tremendamente importante. Bien. Eh, vamos a dar la palabra a alguien más que, que esté en el... el que pueda levantar la mano. El estaba solicitando la palabra. Ya Está Teófilo, por favor. Eh, gracias, Rudy. Eh, un saludo ya. a todos los que están conectados. Al profesor Slim, felicidades. No es fácil asumir cargos cuando no hay plata. Lo bonito y lo fácil es asumir cargos cuando la chequera abunda cuando los cajones están llenos de plata. Entonces, en ese sentido, es un importante desafío el que tienen todos los cruceños, en realidad, que les ha tocado en esta coyuntura administrar el país. Eh, un poco sobre el 12% del IDH, que fue un descuento abusivo que hizo el gobierno central a los gobernadores, alcaldes, universidades públicas en el año 2015, pero que nadie reclamó, nadie reclamó. El único que reclamó fue la gobernación de Santa Cruz, pero después este, los 339 alcaldes, 8 gobernadores, 11 universidades públicas, no dijeron absolutamente nada, cuando se sabe perfectamente que los hidrocarburos de acuerdo a la constitución masista es competencia privativa del gobierno central entonces yo no sé si los políticos que porque he visto que desde el 13 de noviembre han aparecido un montón de opinadores ¿no? yo no sé si alguno de ellos presentó una demanda de inconstitucionalidad de esta ley porque esta ley fue un abuso que se cometió contra los departamentos bueno pero ya está hecho mi pregunta para el licenciado Carlos Delín es, este, ¿a cuánto asciende el, este monto del 12% del IDH? Porque eh, hemos escuchado por la prensa que hablan de 250 millones de dólares, otro dice 517 millones de dólares. Yo me tomé la molestia de revisar el informe de la Administración de las Reservas Internacionales del Banco Central a abril 2020, y ahí prácticamente no aparece ningún informe sobre este fondo del 12%. Entonces, licenciado, ¿cuánto más o menos es la plata que este, se acumuló? Porque también se tiene la sensación de que así como se farrearon 18.500 bolivianos de la cuenta única y deben más de 3 mil millones de dólares a un montón de empresas locales y extranjeras, porque no vaya a ser que después este, recibamos la sorpresa de que no hay plata en, en, en este fondo del 12%. Entonces, usted que está ahí cerca, ¿eh, más o menos a cuánto asciende la plata de este fondo. Gracias. Gracias, querido profesor. profesor Gracias, Carlos. querido Teo, por la consulta. Gracias. Y... Sí, eh, los recursos que se han llegado a recaudar una vez aprobada la ley a la fecha son, oscilan oh, alrededor de 520 millones de dólares. Monedas más, monedas menos, pero son más de 500 millones de dólares que están dentro de las reservas internacionales. Eso también hay que eh, aclararlo, ¿no? Es, forma parte de las reservas internacionales, pero en este momento lo que se quiere paliar es un problema de estrés de liquidez, ¿no? con relación a las demandas que tenemos de todas las entidades públicas. Y eh, esas reservas que si ustedes quieren llegaran a salir del Banco Central, las vamos a compensar con los créditos que ya tenemos firmados eh, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la CAF, de lo que viene a ser Francia y el Fondo Monetario. Son aproximadamente todos estos créditos 1.600, 1.700 millones de dólares que van a engrosar nuestra reserva y que vamos obviamente a utilizar bolivianos para poder inyectarlos y poder pagar todas esas deudas. ¿no? Okay. Entonces, eh, con eso preservamos la estabilidad, principalmente tipo de cambio y del sistema financiero, que okay. creo que fue un primer trabajo que realizamos porque lamentablemente el tema del sector fiscal y de las entidades públicas es un trabajo mucho más quirúrgico, más de predisposición política, como usted lo dice, muy bien dicho, porque... Lamentablemente en el tema fiscal, eh, el, lo técnico se deja siempre a un lado ¿no? y, y siempre prima lo político. no si, si se manejara un poco más de técnico, yo creo que estaríamos equilibrados y no tuviéramos tantos problemas en el funcionamiento de las entidades públicas. ¿no? Aún si con estas medidas, si la aprobaran esta ley de devolución de recursos, van a haber... No les va a alcanzar recursos porque hay pequeños municipios, estoy hablando alrededor de casi 200 municipios, donde sus recursos son mínimos y ni con la devolución de estos recursos no tienen esa sostenibilidad, ¿no? Y es por eso de que se ha tenido reuniones a partir del miércoles con la FAN, que es la Federación de Municipios de Bolivia, para poder ver de crear fondos de estabilización para que lleguen a tener y generar ese equilibrio que requieren las entidades públicas, ¿no? De lo contrario, eh, tenderían a desaparecer. Bien, muchas gracias. Eh, realmente eh, nos interesa la salud de las personas, nos interesa la salud económica y financiera del país, de los agentes económicos. Es por eso que eh, hemos invitado precisamente hoy al licenciado Carlos Elín, el viceministro del Tesoro, para que pueda hablarnos sobre estos temas y tener un, un poco mayor de certidumbre con respecto a los datos a cómo está la economía y qué perspectiva se tiene hacia adelante, ya nos ha explicado la situación y las medidas que se han tomado. Aunque este, posiblemente faltarían algunas todavía, algunas medidas que se tienen que llevar hacia adelante para garantizar de alguna manera salir con, este, con mayor fuerza o mayor rapidez de esta situación en la cual está viviendo toda nuestra sociedad. Entonces, eh, si hubiera alguna otra duda por parte de los colegas docentes o que están en el licenciado el de Zoom. Israel Paniagua tiene, está eh, levantando la mano querido profesor Israel eh, puede tomar la palabra por favor habilítelo su micrófono por favor licenciado gracias licenciado eh, al señor viceministro pues muchas gracias la verdad que en realidad nos da confianza por lo que han hecho eh, lo que están haciendo, el enfoque que han utilizado para la solución temporal, si se quiere, de la situación por la cual estamos pasando. Sin embargo, hay algo que me gustaría más o menos, una breve explicación, eh, que a partir de... la terminación si se quiere de la problemática que estamos pasando porque o sea del problema de la pandemia que no va a pasar nosotros sabemos que no va a pasar por mucho tiempo y a partir qué es lo que vamos a hacer a partir de ahí usted decía de que la que la banca está este recuperándose pero la banca se recupera a raíz de la recuperación de la empresa, de la empresa privada, fundamentalmente, de las colocaciones, de la recuperación de las colocaciones. Y en este momento, el sector privado, sobre todo en la pequeña, en la micro, pequeña y mediana empresa, que es la que más amortiza el desempleo, está pasando por situaciones sumamente complicadas. Van a ser seis meses, no van a ser tres meses, cuatro meses. Van a ser seis meses que estas empresas, supongamos que a partir de agosto comenzáramos a operar. Pero vamos a operar para sobrevivir internamente. Entonces la liquidez, como lo han enfocado ustedes, que me parece brillante, porque hay que reconocer, la liquidez es fundamental. Y la liquidez va a persistir, la iliquidez va a persistir el próximo año. Entonces, ¿cuál es el papel de la reprogramación de las deudas de, de esos sectores? ¿Cuál es el papel del manejo de las tasas de interés para poder salir realmente Paso a paso, pero salir del problema en el cual se han visto estos sectores empresariales. ¿Cuáles son las políticas y cuál es el acercamiento con las políticas financieras nacionales? Digo yo, para no decir solamente públicas y privadas, sino las, las políticas financieras nacionales que ustedes están encarando, van a encarar para poder hacer que sea posible una recuperación en el menor tiempo posible. Gracias, querido licenciado. Gracias, profesor Israel. Profesor Carlos, por favor. Muchas gracias, profesor Israel, por las consultas. La verdad que es muy importante. Eh, un poco para tratar de, no sé si usted quiere justificar, pero contextualizarnos. Esta crisis es a nivel mundial, ¿no? Si, si quisiéramos saber o quisiéramos hacer algún. Una otra cosa, irnos a otro lado, vamos a enfrentar la misma situación en todos los países de América Latina, Europa y en los continentes. Eh, eh, entre las medidas fin que hemos dado, el sacrificio por parte del Tesoro y un trabajo del Banco Central de Bolivia fue dejar de colocar títulos, valores poder inyectarlo al sistema financiero. Eso, eso fue lo, entre las medidas más importantes. ¿no? Esto para que la banca pueda tener liquidez y seguir prestando dinero a, a la mayor cantidad de empresas. ¿no? Evidentemente la banca tiene sus exigencias. No, no es que le presta a cualquier empresa ¿no? porque les, les pide obviamente requisitos que son a veces inalcanzables pero que de cierta manera se van a tener que ir flexibilizando porque la banca tampoco sin las empresas no van a funcionar y viceversa. Entonces la primera medida creo que ya fue la de estabilizar el tema de la liquidez y mejorar los depósitos para que puedan prestarnos. Ahora, el segundo, una vez que tengamos un poco más apertura a la economía, es de que la banca tiene que prestar a las empresas, no a las pymes medianas, grandes, tiene que prestarle con grados de flexibilización. Se habla de tasas debajo del 3%, por ejemplo, en, para su reactivación, inyectar capital de operaciones, se habla también de los alivios a los salarios, son seis meses que no se les va a cobrar ni un solo peso en intereses ni aporte de capital para que puedan pagar los salarios de este tiempo, digamos, ¿no? que ha, ha, se ha ocasionado esta crisis y de cierta manera ir saliendo. Obviamente no es suficiente porque somos un país de ingresos bajos, medios, si usted quiere, que ya teníamos problemas de crisis, ¿no? Que no se estaba cumpliendo con el sector privado y por eso es de que nosotros hemos recurrido a la mayor cantidad de créditos Vamos a alcanzar con los organismos multilaterales para que podamos pagar también las deudas. Esos 3 mil millones de dólares se les cancele. Esa es una segunda etapa. En la medida que se vayan aperturando las actividades económicas, también se vayan honrando todas esas deudas para que las empresas dispongan de liquidez con lo que obviamente el tesoro tendría que inyectarles. ¿no? Entonces, esas son, eh, si usted quiere, las tres medidas más importantes que se están adoptando. Bajar las tasas, que eso ya es un hecho eh, no permitir que la suban arriba de esos porcentajes y que o, la banca se sienta también el compromiso de prestar a las empresas, de lo contrario, no, ni, no habría ninguna otra alternativa porque no van a ir a, a, un, a recurrir a un crédito directamente con el Tesoro o el Ministerio de Economía en las empresas privadas porque la normativa no lo permite, ¿no? Ni tampoco al Banco Central, entonces es por eso que nosotros hemos querido fortalecer el sistema financiero, que este sea el canal para poder un poco compensar esperemos a ver no poder lograr un buen resultado pues lamentablemente como le digo la crisis nos ha golpeado muy fuerte en todos los países y bueno lo que queremos hacer es que el impacto negativo de esta crisis este coronavirus sea menor ¿no? gracias luis gracias eh, realmente para los agentes económicos eh, caminar sin información, sin estos datos, tomar decisiones sin estos datos y, este, y sin saber hacia dónde, va, eh, hacia dónde vamos a ir, es complicado, ¿no? Este, tanto para la familia, como decíamos, para las empresas. Entonces, yo creo que aquí la función del Estado eh, es precisamente eh, tener esos lineamientos que permitan tener una claridad para que los agentes económicos, las expectativas precisamente de los agentes económicos no, no caigan, porque este, ahí es donde, de ahí es donde se mueve realmente la economía. Entonces, cuando el agente económico tiene una cierta certidumbre sobre lo que va a pasar, es mucho más fácil y se desprende. Cuando hay mucha incertidumbre, realmente lo que hacen los agentes económicos es un poco eh, retraerse, contraer, y eso va a directamente a la economía. Entonces, yo creo que este, de alguna manera la necesidad de tener estos espacios para que podamos discutir y que la los agentes la sociedad, tenga esta información es, es tremendamente importante. Muy agradecido, querido, este, querido docente y querido Carlos, como viceministro, de darte este espacio para que podamos compartir con la sociedad. Nos, eh, nosotros, como institución pública, es una responsabilidad que tenemos de estar guiando a la sociedad, a los agentes, a, a tanto a las instituciones de forma tal que este, le demos claridad en lo que va a pasar hacia adelante, entonces de ahí la importancia de, de tener estos espacios si hubiera alguna otra, alguna otra pregunta, eh, Gustavo por favor, si hay okay. alguna otra duda el licenciado ¿Sí? Teófilo me dice que tiene alguna una consulta profesor Teófilo por favor gracias Rudy eh, para el amigo y colega hoy viceministro Carlos, ha quedado claro de que todo financiamiento que llega del extranjero tiene que ser aprobado por la Asamblea Plurinacional, o sea, tal como corresponde, porque si no, pues, este, fuera nomás recibir la plata y, y repartírsela entre todos, tal como era en la época del gobierno de Banzer en los años 70. Entonces, ha quedado claro de que el préstamo del Fondo Monetario de 327 millones de dólares, el ofrecimiento que hay del Banco Mundial de 250 millones de dólares, están trabados en la Asamblea Plurinacional. Le digo eso porque la opinión pública, o sea, el ciudadano de a pie, cree, bueno, y también no tiene la obligación de saberlo, que toda la plata que llegue por donación o por préstamo tiene que ser aprobado previamente por la Asamblea Plurinacional para que después el Poder Ejecutivo disponga de esa plata. Entonces, mi recomendación, Carlos, en este tema es que la opinión pública cree de que los organismos internacionales y países amigos le han entregado eh, plata al gobierno y que el gobierno como que se la ha guardado y no está entregando a los departamentos para la lucha de la pandemia entonces mi recomendación es que ustedes públicamente informen a través del ministerio de comunicación de que los créditos y la colaboración internacional está pero si la asamblea plurinacional no lo aprueba con su dos tercios entonces esa plata se va a quedar ahí y no va a ser de libre disposición del actual gobierno entonces creo, viceministro, de que esas cosas hay que informárselas a la gente, al ciudadano, porque la gente está pensando de que la plata está entrando, se está yendo a otro lado. Y ustedes saben la desesperación que se tiene en estos momentos por el tema de la pandemia, el colapso de los hospitales, la gente que se está muriendo y la gente que se va a seguir muriendo. Entonces esos recursos se necesitan. Entonces, yo veo entonces que hay un boicot entendible, por supuesto, porque ese es el rol, digamos, del macismo de boicotear todo lo que se haga. Yo creo que, viceministro, eso tienen que informarlo a la opinión pública. La opinión pública no sabe estas cosas. Eso es todo, eh, viceministro Rudy. Muchas gracias por la palabra. Gracias, gracias amigo Teófilo. Eh... Si tiene algo el viceministro, evidentemente, eh, otro, otro de los puntos tremendamente importantes aquí, que de alguna manera generó, zozobra, hace una semana atrás, eh, que fue la, un, una noticia que aparece sobre lo que es la devaluación del de eh, tipo de cambio de la moneda. Entonces, este, también esto, esto genera, eh, como decíamos, este, Cambios de expectativa en los, en los consumidores, en las empresas, entonces eso eh, corresponde también al gobierno tener, dar una claridad con respecto a eso, de que eh, evidentemente en este momento no es posible desarrollar ese tipo de, de cambio ahí o mover el tipo de cambio. Entonces, este, yo creo que eso también es otro, otro de los puntos tremendamente sensibles ahí, que, que el gobierno tiene que tener la claridad de decir que no habrá ningún movimiento en ese caso. No sé, este, querido Carlos, si tiene algún comentario sobre eso, por favor. Sí, no, agradecerle al licenciado Teófilo por la recomendación. Sí hemos estado saliendo en algunos medios. Eh, a veces no, no se puede llegar ¿no? a, a, hasta los niveles donde uno quisiera, pero sí hemos estado informando. Yo particularmente he estado en unas tres, cuatro entrevistas respecto a ese tema. Igual el ministro de Economía, licenciado José Luis Parada. Y, y bueno, eh, Vamos a seguir igual taladrando sobre el, el tema de, los, de las aprobaciones de la asamblea ¿no? y de los créditos ¿no? y su utilización. Ahora, respecto al tipo de cambio, eso ya hemos sido muy claros en ese aspecto ¿no? y, y prueba de ello es el comportamiento ¿no? de, de lo que vienen a ser los depósitos y la liquidez del sistema financiero ¿no? Eh, no, y las reservas internacionales. No es necesario de evaluar en este momento. Quizás tengamos obviamente una apreciación que sí se tenía que haber devaluado muchos años atrás, pero nos ha ayudado también este tema de la crisis del coronavirus, ¿no? donde algunas economías se han tenido también paradas y como tenemos paradas tantas las importaciones, exportaciones las economías dejan de funcionar eso también nos hace presión a que los países como Bolivia tengamos que devaluar, además de que con los créditos que van a llegar como les mencioné, van a engrosar nuestras reservas internacionales y nosotros utilizaríamos bolivianos entonces, con eso damos estabilidad a que, al tipo de cambio y no lo necesitamos devaluar. De Por lo menos en este año no va a pasar, no va a ocurrir algo así. No, Veremos cuál es el comportamiento post-pandemia que vaya a ocurrir después de las elecciones también para ver ¿no? cuáles son las medidas estructurales que se tienen que, que tomar. ¿no? Porque tienen que haber medidas estructurales. Les doy un ejemplo de esa reducción de esos tres ministerios que se han dado. El recorte de tres ministerios son dejar de gastar alrededor de 200 millones de bolivianos. Entonces, estas son las señales que hay que dar, ¿no? Estas son las señales que, que tiene que hacer el próximo gobierno, recortar gastos superfluos, no tener una maquinaria tan grande porque es demasiado grande, el costo es muy alto y con los recursos que se tienen, obviamente no se va a poder mantener una sostenibilidad. Hay que readecuarse, todos los países y todas las economías la hacen. Los otros países... Tienen sus asambleas igual en contra, pero sin embargo trabajan de manera conjunta en la parte económica. Todos han estado aprobando créditos. Vemos Chile, por ejemplo, recientemente ha accedido a un crédito del Fondo Monetario de más de 20 mil millones de dólares. Entonces, hay un acompañamiento por más de la crisis que haya tenido Chile. Ustedes recuerdan, han parado alrededor de 60 días, si no me equivoco, eh, y ha sido por la modificación de los precios de transporte. ¿no? Entonces, fíjense cómo un país actúa, obviamente, de manera... Eh, eh, si ustedes quieren, responsable en la parte económica, al margen de que no comparten los mismos criterios. ¿no? Eso es lo que eh, se tiene que trabajar. No No es misión de este gobierno, este gobierno simplemente es mantener la estabilidad económica, a llegar a las elecciones y el próximo gobierno tendrá la legitimidad, obviamente, y la fuerza para poder hacer esos cambios y medidas estructurales. ¿no? Perfecto. Eh, querido Gustavo, si tenemos alguna otra pregunta ahí, si no para ir cerrando, por favor. Bien. Aquí el público en las redes sociales nos ha hecho llegar su pregunta. Una de ellas es de David Valdivia. Para el señor viceministro del Tesoro, ¿cómo se está comportando la curva de rendimiento de los bonos emitidos? Bueno, como les mencioné, respecto a este tema de colocación de bonos, eh, si nos referimos a los bonos del Tesoro, entre enero y en mayo no hemos tenido ninguna colocación, ¿no? Entonces, esto ha hecho de que lo, las tasas de interés sean bajas. Ahora, si nos referimos a los bonos soberanos, si es que a eso se refiere la pregunta, porque en Bolivia se han, han tenido tres emisiones de bonos soberanos en años pasados? Eh, hemos llegado a, un, a, a una curva a, muy alta en temas de interés, le estoy hablando de hace aproximadamente 30 días donde la tasa de interés llegó al 9%, ¿no? Eh, aproximadamente. Pero, como ha cambiado ya la perspectiva del precio internacional de barrera de petróleo, que es uno de los principales indicadores que nos miden a nosotros como país, de a 40 dólares hemos alcanzado aproximadamente. Entonces, esto ha permitido de que la tasa de interés de nuestros bonos soberanos hayan reducido por debajo del 6%, que es muy importante también eso, porque como vamos a colocar bonos de tesoro, bonos soberanos, a mercados internacionales en un par de semanas máximo, esto nos va a permitir de que nuestras tasas sean bajas y que podamos inyectar, aparte de los créditos internacionales, otros 1.500 millones de dólares que están autorizados, obviamente, en el presupuesto general del Estado a través de una ley que fue emitida por el gobierno del MAS. ¿no? Entonces, eh, vamos a colocar esos bonos, nuestras tasas creo que son, están en un rango de aceptable a mejor y eh, los rendimientos, como le dije, Anteriormente sí se incrementaron por el efecto de la pandemia, caída del precio del barril, pero ya nuevamente hemos retornado a una tasa por debajo del 6%. Bien, sí, muchas gracias. Excelente. ¿Hay este, alguna otra? Aquí hay dos preguntas más, con esto cerraríamos. Eh, Sonia Pacheco pregunta: ¿En este momento es necesario controlar el déficit fiscal? Pregunta. En este momento yo creo que es el trabajo que menos nos debe preocupar, ¿no? ¿A qué nivel de déficit vamos a alcanzar? ¿no? Porque tenemos que extremar esfuerzos, cualquier gobierno que esté y que venga tiene que extremar los esfuerzos para recuperar la economía. No hay que olvidarse que hemos tenido eh, una crisis a nivel mundial, ¿no? No ha sido provocado ni por el gobierno ni por ningún partido político, ¿no? Es, esta crisis nadie la Nadie la esperaba ni nadie la provocó. ¿no? Entonces, los gobiernos lo que deben hacer es extremar esfuerzo. Les dije, por ejemplo, el ejemplo de, de, de Chile, que está extremando esfuerzo, por vengan fondos de estabilización y reservas internacionales superiores a, la, a, a cualquiera de los países de Sudamérica, igual están recurriendo a los créditos internacionales. Entonces, se tiene que extremar esfuerzo. El tesoro se tiene que eh, financiarse, ya sea bajo la línea o generando ingresos. De, extraordinario de alguna manera eso ya lo tendrán que eh, tocar ya en, en su momento el nuevo gobierno pero que no, no creo que una limitante debería ser ahorita controlar el déficit sino porque lo que se quiere es salir de esta crisis de una manera mucho más rápida y esto es a través obviamente de emisión de deuda y de financiamiento y de mayores recursos Bien, muchas gracias licenciado y la última pregunta eh, Carmen Rosa Padilla ¿Se está pensando en otras medidas de apoyo a las empresas adicionales a las que ya se lanzaron? Por el momento no se han eh, sentado entre el Ministerio de Planificación y el Ministerio de Desarrollo Productivo a lanzar ninguna medida. Creo que están trabajando en ello. Han creado un consejo consultivo justamente de apoyo para las pequeñas, medianas, y grandes empresas en el cual el Ministerio de Economía no está incorporados, si ustedes quieren, en ese consejo. Entonces, hay un trabajo que se está eh, realizando, conozco, porque también está, participa el Banco Central de Bolivia, pero que todavía no tiene, si ustedes quieren, una definición y el concepto de cuál va a ser el universo de beneficiarios y cómo se va a lograr eh, a, a apoyar al sector productivo, a las diferentes actividades económicas o a pequeñas, medianas, grandes empresas, ¿no? Pero sí sé que están pensando en una reactivación, en aplicar medidas post-pandemia y principalmente lo que se quiere es contrarrestar esos niveles de desempleo ¿no? que se han agravado en estos últimos meses. Bien, muchísimas gracias, estimado licenciado. Eh, eso fuera todo en temas de preguntas. Bien, un poco para, si no hay más preguntas, vamos a ir concluyendo. Eh, dentro de las conclusiones enérica grande, podemos decir que evidentemente... La crisis que hoy estamos viviendo, especialmente en el caso de Bolivia, no proviene desde el mes de marzo, sino de ya de anteriores años, ya veníamos eh, cayendo con lo que es la, el crecimiento del PIB, y lo que ha hecho precisamente esta pandemia es un poco poner en evidencia todo lo que es este, la situación que ya veníamos, este, especialmente desde el año pasado, desde el mes de octubre, precisamente cuando se genera una crisis política a nivel de, del país, y eso este, eh, eh, agravó la situación económica. Hoy, este año, eh, entramos con dos situaciones tremendamente graves, eh, una significativa caída del precio del petróleo, y además en el mes de marzo, en el caso de Bolivia, eh, antes en otros países, es eh, lo que es la pandemia. Entonces esto, de alguna manera, ha puesto en... Eh, o ha, o ha este, generado una situación tremendamente de incertidumbre para toda la sociedad, lo cual eh, yo creo que saliendo de esta pandemia tenemos que aprender algo de esto. Eh, si nosotros eh, salimos de esto y no hemos aprendido nada, eh, eh, había, decíamos que el sufrimiento que ha tenido la sociedad, las situaciones que están enfrentando las empresas, este, no va a servir de nada, inclusive, inclusive hemos perdido de vida humana y eso este, es tremendamente doloroso para la sociedad. Entonces, este, no solo estamos enfrentando una situación de, de salud, sino una situación económica, financiera y en algún momento político, porque todavía tenemos eh, a muy corto plazo, podríamos decir, eh, elecciones. Imagínense, tenemos elecciones en el mes de septiembre según lo que ha aprobado la Asamblea Legislativa y entonces también eso genera una cierta incertidumbre dentro de lo que es la gente entonces esperamos que con las medidas que ha tomado el gobierno que eh, vemos que son tremendamente acertadas eh, eh, para la situación que se está viviendo entonces es eh, no más que nosotros como gente eh, podamos reflexionar como personas podamos reflexionar y aprender de esta situación que estamos viviendo y empezar a tener una actitud positiva. Eh, pedíamos eh, en el acto eh, la carrera que no bajemos nuestras expectativas porque eso de alguna manera nos mantiene eh, en actividad y la economía, este, eso la economía se va a ver este, reflejado en ese sentido. Entonces, agradecido a los queridos colegas docentes que están presentes, a los profesionales, a los estudiantes, público en general que nos han estado siguiendo la vía eh, del Facebook y el, el Zoom. Y muy agradecido, querido Carlos, por aceptar estar en estos espacios donde damos a la sociedad eh, respuestas sobre alguna, algunas dudas que existían a las empresas, a las instituciones, sobre algunos eh, cuestionamientos o algunas dudas que se le estaban presentando con respecto a qué va a pasar hacia adelante. Entonces ya con esta claridad ya podemos estar un poco más tranquilos y seguir avanzando no sin antes eh, pedir a cada uno de ustedes que sigamos manteniendo esa, este, ese cuidado para evitar el contagio eh, sabiendo que especialmente nuestro, nuestra salud debe, debe estar intacta entonces teniendo una salud eh, eh, buena podemos nosotros tener mucho más eh, actividad en la economía muy agradecido a todos los presentes esto es una actividad parte del festejo, decíamos, del decimotavo aniversario de la carrera de ingeniería financiera. Gracias por estar con nosotros en estos 18 años donde cada día esta carrera hace historia. Y eso es gracias a ustedes, queridos colegas docentes, a los administrativos, a los estudiantes y a nuestros profesionales que tenemos en el mercado ya, que ya están dirigiendo empresas y precisamente el día de ayer nos mostraban la calidad que tienen ellos en cada uno de los ámbitos donde ellos se desarrollan. Muy agradecido y que tengan un excelente día y un fin de semana eh, con toda la familia. Muchas gracias, muy amable.